Bueno pues avanzamos en Radio Futuro En nuestra programación lo hacemos Con esta serie de especiales que estamos dedicando A los tres libros publicados por Juan Bustamante Doctor Amor La semana pasada tratábamos su primer libro Y hoy nos centramos en el que fue su segunda publicación Nosotros dos cómo mantener la pareja le damos ya la bienvenida, Juan, muy buenos días, bienvenido de nuevo a Radio Futuro. Hola, buenos días. Bueno, pues... Gracias, un placer. Un placer también para nosotros contar con tu compañía aquí en nuestra radio, compañía desde hace ya varios años, ¿verdad, Juan? Pues sí, yo creo que ya cerca de tres años, ¿no? Dos años y medio, una cosa así. Una cosa así, más o menos. Habría que mirar las grabaciones, pero yo creo que sí, que por lo menos entre dos y tres años... Está, ya vas con nosotros aquí en Radio Futuro. Bueno, pues. Ya es, mismo en septiembre, allí, en directo, en el exactamente, estudio. Exactamente, vas a hacernos una visita y vas hasta aquí personalmente y hablaremos, bueno, pues de muchas cositas. Eh, Juan, hablábamos la semana pasada de tu primer libro, hoy nos centramos en el segundo, nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? Sí, yo creo que tenía que haberlo titulado Cómo intentar mantener la pareja más bien Bueno, lo puedes retitular Porque como está el panorama Pero bueno, sí, es lo que intenté con este libro Sí. Cómo mantener la pareja Y bueno, pues aquí doy una serie de consejos Cosas que se deben hacer y que se deben evitar Bueno, ¿qué debemos hacer, Juan? ¿Por dónde empezaba tu libro? A ver, el libro... Eh... Sí. Es de 11 capítulos, pero vamos a hablar de lo más importante. Y uno de ellos, por ejemplo, una de las cosas que hay que evitar es las discusiones. Que, a ver, eh, alguna vez pues evidentemente se está, no se está de acuerdo en todo, eso ya lo sabemos. Pero no sé por qué eh, veo mucha gente, que parece que es como un concurso, que en vez de su pareja parece eso, como si fuera su rival. Y es, pues, yo voy a ser más chulo que tú. Y yo voy a llevar más razón que tú. Y yo quiero ser mejor que tú. Uh -huh. Y no lo entiendo. La pareja no es tu rival, ni es tu enemigo, ni es alguien a quien superar. Es tu acompañante. Y es la persona que, bueno, que tienes que respetar. Ella a ti, por supuesto, también. Ella o él a ti también. Pero eh, de las discusiones hay que evitarlas. Eh, y si hay alguna, pues hay que solucionarla cuanto antes. Sentarse, hablar. Y nada de decir... ...con el orgullo, no, yo no le hablo hasta que no me hable... ...esos son tonterías de, de mentes infantiles e inmaduras... Sí. ...que ser personas civilizadas... Y, ...y no pasa nada, si uno se ha equivocado no pasa nada por pedir perdón... ...y por pedir disculpas y por reconocerlo... ...no es una suele decir? No es humi una humillación, al contrario, es de valiente valientes... Exactamente. Entonces, bueno, ...a ver si es posible... Exactamente, tendríamos que cambiar ese concepto, ¿verdad, Juan? El, el es que dialo, yo no entiendo no entiendo eso, porque la gente, como digo, se toma a su pareja como que yo tengo que ser mejor que él o mejor que ella. Vamos a ver, que aquí no estamos para ser mejor que nadie, si tenéis que estar los dos en el mismo nivel. Y las discusiones es eso, las discusiones que no sirven para nada. Siempre digo que las discusiones nadie gana y todos pierden, entonces hay que intentar evitarlas. ...y si ocurren hay que solucionarla cuanto antes... ...porque el llevarse tres días como yo he escuchado... ...llevamos tres días sin hablar... ...y eso de qué Uf. sirve... ...¿qué has conseguido?... ...te dan algún premio, te dan alguna medalla... ...eso son tonterías... ...una pérdida de tiempo... y ...una pérdida digamos también hasta, hasta de salud mental Juan... ...porque tres días ahí... ...comiéndote la cabeza... ...es que no tiene ningún sentido... ...porque yo considero que es totalmente absurdo... ...llevarse tres días sin hablar... ...porque no soluciona nada... ...siempre digo a la gente... Si estás tres días sin hablar con tu pareja, eh, dentro de tres días vas a tener el mismo problema que tenías el primer día. Entonces no has solucionado nada, no ha servido para nada, solo para perder tiempo y para pasar tres días mal. Exactamente, perder el tiempo, eh, porque al final, bueno, pues eh, el fin en una pareja que, que se quiere eh, dialogar y bueno intentar solucionar todo. Entonces, ¿para qué perder tres días? o una semana, o, o, o a veces hasta un mes, ¿no? Bueno. Yo siempre he pensado que la persona que discute contigo sí. y que lo hace además continuamente, realmente es que no le no te quiere, no quiere estar contigo, porque si tú quieres a una persona, yo cuando he tenido pareja y he estado bien con esa persona, al contrario, he evitado las discusiones y si ha habido algunas, la he solucionado cuanto antes, porque he dicho no, no, yo la quiero, yo quiero estar con ella, quiero que estemos bien y quiero que sigamos para adelante, pero no... Una discusión, y otra discusión, y otra discusión, porque al final, lógicamente, la otra persona se quema, o te quemas tú también, y al final se termina. Uh -huh. Exacto. Bueno, pues vamos a evitar las discusiones. Este es uno de los primeros consejos que nos ofrece en tu libro. Nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? Exactamente. Eso sería evitar, ahora vámonos a todo lo contrario, lo que hacer. Ahora diré alguno más. Pero lo, lo que hacer, pues una de las cosas que también veo, que me llama la atención, que lo dije en el libro y que lo sigo viendo. ...es el tema del espacio... ...no estamos hablando de la NASA ni nada de eso... ...sino del espacio, la pareja... Uh -huh. eh, ...que esto es... Eh, veo a la gente... ...que cuando empiezan con alguien... ...parece sí. que ya no hay tiempo para nada más... Sí. ...y ya renuncian a todo... ...dejan de lado sus amistades... ...sus aficiones, sus cosas... ...no, vamos a ver, hay que distribuir el tiempo... ...y si tú, como por ejemplo yo... ...soy de irme a hacer fotografía... ...yo no voy a dejar de hacer fotografía... ...porque estoy con alguien... Uh -huh. ...lo que pasa que iré menos veces, pero bueno pero iré. Y hay gente que no, hay gente que dice, no, no, ya como estamos juntos ya se acabó, ya esto no lo hago. Y el espacio es, pues, que necesita la pareja también tener sus momentos de soledad y de tranquilidad, y no quiere decir que pase nada, ni que estén enfadados, sino simplemente que cada uno tenemos que tener nuestros ratos para nosotros mismos. Exactamente. No hay que dejarlo todo, lo anterior por porque estés con una pareja, cada uno su espacio, cada uno su... ...aficiones, sus gustos... ...que habrá muchísimas cosas en común... ...por supuesto que hay que compartirla... ...pero bueno... ...también hay momentos en que... ...se necesita ese espacio como tú bien dices... Hombre, yo puse una vez el ejemplo de... ...por ejemplo la mujer que se va a hacer la cera a peluquería... ...sí... ...pues a ver, no te va a decir... ...no, venga te acompaño, vamos a ver... ...no hace falta que me acompañes... Si es que yo quédate en casa... ...que luego te veo, que yo tengo que hacer mis asuntos... ...tú pues tendrás que hacer los tuyos... ...y no hay que estar 24 horas todos los días juntos... Uh -huh. ...hay gente que lo está... Me parece bien, cada uno que haga lo que quiera pero es un gran error porque como un día se acabe, es que se van a hundir. Me pasó a mí eso con la primera relación, que estábamos 24 horas juntos todos los días y todo muy bonito, pero cuando se acabó todo fue, para mí fue el fin del mundo. Por uh -huh. eso, porque uh -huh. eh, renuncié a todo lo demás y me quedé absolutamente solo. Uh -huh. Tampoco se trata, ojo, de todo lo contrario. Hay gente que se lo toma al pie de la letra y dice, no, no, como hay que tener espacio, yo este fin de semana me voy por ahí. No, y este día me voy a comer con mis amigas o con mis amigos. No, este día, a ver, ni una cosa ni otra, ni siempre por ahí ni tampoco siempre juntos hay que ir alternando, una vez es contigo otra vez es sola o solo otra vez es con mis amigos, otra vez es con tus amigos y así Exactamente, todo con moderación, Juan Exacto, todo en exceso es malo uh -huh. Efectivamente, bueno, pues vamos a dejarnos un poquito de espacio cada uno ¿Qué más? Muy importante Otra de las cosas um, así resumiendo lo de que no hay que hacer sí. pues para ponerlo todo en uno, si no ir diciendo uno por uno, pues sería eh, evidentemente el respetar a tu pareja. O sea, no hay que faltarle el respeto a tu pareja nunca. Pero ya no digo de insultarle, sino ni de criticarle, ni de reírse de la otra persona. Por supuesto, de no engañarle con nadie, Sí, sí, sí. respetar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comportarse. Eso de cuando estás en pareja e intentas cambiar a la otra persona, o sea, ¿eso que es? Si tú estás con una persona será porque te guste tal y como es, pero nadie llega aquí para decir no, yo voy a estar contigo, pero tienes que ser así, así así. Pues no. Entonces hay que respetar a la otra persona. Si no, no nos gusta, pues oye, bueno, pues quedamos solos o solas, nos buscamos otra persona. Uh -huh. Pero estar juntos para cambiar, no. Y bueno, si se va a cambiar, que sea juntos y para bien, pero no para hacer que la otra persona sea como tú quieres. Cada uno es cada uno de una manera. Exacto, eso es muy importante El respeto mutuo Siempre, el respeto Nunca debe faltar, nunca Pero no ya de pareja, ni de amigo Ni de familia, ni siquiera en el trabajo Nada, nada, eso debe debe ser La prioridad número uno siempre sí, Y otra sí. cosa más importante sí. que También es, es que Evitar en la pareja el tema de lo de El rencor, lo de guardar en el cajón Las cositas, como digo yo Eso de cuando se enfadan Esto creo que no lo he comentado Cuando se enfadan y Pasan dos meses, porque tú hace dos meses me hiciste no sé qué o no sé cuánto sí. y se supone que ya has hablado y solucionado, uh -huh. eso ya se debe olvidar, no debe sacarse otra vez a la luz, no es, esto no es un voy a ir guardando cosas para cuando llegue el momento, eso es lo hace también hay mucha gente y eso está muy feo, eso no se debe hacer. Y además si nos arrotamos el cajón con problemas. Sí, vamos guardando. Es que no lo entiendo. No entiendo el por qué se supone que se ha solucionado y a los dos meses te vuelve a sacar lo mismo. Que me lo han hecho a mí también y digo, bueno, esto no tiene sentido ninguno y esto a qué viene. O sea, si se perdona, se perdona de verdad y se olvida. Pero no se está... Cuando hay otro enfado te saco lo que me hiciste hace dos meses. No, eso no. Pues eso es muy importante, Juan, es verdad. Eh, eh, el rencor no lleva a nada, pero en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Estamos hablando... ...de la pareja aquí, porque es de lo que trata tu libro... ...pero en ninguno de los aspectos de nuestra vida... ...el rencor lleva a nada bueno. No, es lo que he antes, que no es un concurso ni nada... ...que aquí, a ver, que todos tenemos nuestros fallos... ...cuando estamos con alguien, ninguno de los dos es perfecto... ...y hay que aceptarse, adaptarse y comprenderse... ...pero no... ...es una especie de examen diario donde aquí tenemos que ser perfectos... ...no somos perfectos, los dos nos equivocamos... Un día me equivocaré yo, otro día te equivocarás tú, pero hay que entenderlo. Uh -huh. Bueno, pues no guardemos rencor tampoco, Juan. Venga, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, ahora comento cosas que sí se deben hacer en la pareja. Venga. Y esto es importante. Y que creo que hay gente que tampoco lo hace. Por ejemplo, hacer cosas nuevas y diferentes. Siempre hay que estar inventando cosas y cambiando cosas. No hay que estar... Todos los fines de semana es lo mismo, vamos a cenar a un restaurante, vamos a bailar y a casa. Y el siguiente nos quedamos en casa viendo películas. No, sí. hay que hacer otras cosas. Vámonos un fin de semana a la sierra, vámonos de visita a un pueblo que no conozcamos, vamos a salir otro fin de semana y nos vamos a hacer una actividad junto de deportiva, escalada, yo qué sé, cosas nuevas, o sea, ir inventando cosas. No, siempre lo mismo, eso cansa, aburre y acaba quemando la relación. Y eso mucha gente cae en esa rutina. ...y ya llega un momento en que claro, en que dicen... ...bueno, ya me da igual... ...entonces no, hay que inventar cosas... ...que un día uno proponga algo... ...y mm. el otro también proponga y diga... ...pues mira, pues podemos hacer esto, ah, mira, me parece bien... ...y así, inventar, crear... Mmm, ...que sea los fines de semana, como yo digo, una aventura... ...Juan, la rutina puede matar una pareja, ¿verdad? La rutina es uno de los motivos por los que la pareja se acaba... ...no mm. solo las discusiones, hay muchos... ...pero uno de ellos es la rutina, ¿y qué pasa con la rutina? que se acaba apagando, se acaba enfriando y la rutina termina en infidelidad muchas veces, que es, se conoce a otra persona, vemos que nos ofrece cosas diferentes y se va con la otra persona. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y por eso digo que la relación siempre hay que alimentarla todos los días, aunque no se tenga ganas, pero un día más, un día menos, pero siempre hay que estar ahí. Es difícil porque es eso, no se debe descuidar, pero es que hay que hacerlo así, no queda otra, si no, la relación se muere. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a hacer cosas nuevas, diferentes, vamos a inventar y vamos a mantener esa llama viva. Siempre hay que mantenerla viva, siempre. Y yo destacaría ya, para terminar, los sí. tres últimos puntos así por encima, que sería uno de los que hay que hacer, que tampoco hace mucha gente, es escuchar a tu pareja siempre. Es decir, no solo contarse lo bueno y lo bonito, sino cuando está mal es cuando más hay que apoyar a tu pareja, más hay que escucharla. Sí. Y más hay que estar ahí. Eh, vamos a poner un ejemplo. Le han despedido del trabajo y está muy bajado de moral. Hay que ver lo que me ha pasado, que me he quedado parado, no sé qué. Bueno, no pasa nada, cariño, no te preocupes. Uh -huh. Yo estoy aquí, yo te ayudo lo que pueda. Y distraerlo, venga, vamos a dar una vuelta, vamos a tomarnos algo, vamos al sitio que te gusta. Ahí es cuando más tiene que estar tu pareja, porque ya sabemos que la mayoría de la gente está siempre en lo mejor, pero en lo peor, poca gente. ...y ahí es cuando se demuestra si realmente te quiere o no tu pareja... ...cuando estás peor y te ayuda a levantarte. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar a las parejas, eso es importante. Exacto, apoyar, como he dicho. Apoyar. Bien, pues apoyarle. Porque escuchar al fin y al cabo es apoyar, ¿verdad, Juan? Sí, es eh, muy parecido, sí. Escuchar, apoyar, que, que se vea la otra persona... ...que eso que está respaldada, que tiene alguien que le ayuda, alguien que aunque sea moralmente... ...pues le ayuda a subirse y no alguien que si estás lo mal pues no te echa cuenta... ...porque claro, para eso te quedas solo o sola. Lo último yo diría más importante sería el, el confiar, cosa también muy difícil, confiar en tu pareja... ...si no te ha hecho nada no hay por qué estar investigando, no hay que estar desconfiando... No hay que pensar que nos va a dejar, que está hablando con otra persona. Ya digo, si no ha hecho nada, hombre, si ha hecho algo, sí. habrá que comprobar que es. Pero hay gente que como ya le han engañado a otras personas, piensan que le va a hacer lo mismo la que está ahora. Y eso está muy feo. Uh -huh. Entonces, vamos a darle un voto de confianza a esa persona y vamos a comprobar que realmente merece la pena. Bueno, pues vamos a confiar también. El problema viene, Juan, cuando una persona... Es un poquito, por no decir mucho, celosa. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, lo de los celos ya lo comenté una vez. Yo dije que no sirven para nada porque la persona que quiere estar contigo de verdad va a estar. Aunque le vengan, le entren muchas personas. Si en el caso de una mujer, aunque le vengan 500 hombres que quiere estar con ella. Y si es el caso de un hombre, lo mismo. Y la persona que no quiere estar contigo, pues da igual lo que le digas. Que si le gusta a otra persona más, se va a ir. Entonces, por eso, yo entiendo que a nadie le gusta que nos engañen y que jueguen con nosotros, pero es que no se puede hacer nada. Si la persona que está contigo quiere irse con otra se va a ir y aunque nos duela, pues no nos queda otra cosa que asumir y pensar en nosotros y hacer una nueva vida. Y además los celos, Juan, al fin y al cabo, quien nos dañamos somos nosotros mismos, ¿no? El celo-celo no sirve para nada. Siempre digo que los celos lo que es es un autocastigo. Exacto. Um, lo pasamos mal somos nosotros mismos los que nos ponemos mal los que, que no merece la pena es que es verdad no merece la pena porque lo que he dicho si la otra persona se quiere ir da igual lo que le digas da igual cómo te pongas da igual lo que hagas se va a ir igual entonces cuanto antes lo asumas y antes empieces a crear tu nueva vida mejor porque no te va a seguir de nada que te pongan a llorar que te pongan a suplicarle o que te enfades se ha ido pues pues nada, pues ahora hay que aceptarlo no te queda otra. Exactamente, eh, comenzar una nueva vida, ya está. Claro, tenemos que mirar por nosotros cuando pasan estas cosas y a nosotros nos interesa estar bien y cuanto antes. Y estar con los celos y continuamente en tensión pues como que no no nos sirve y no nos ayuda. Bueno, pues este es el que fue tu segundo libro. ¿En qué fecha se publicó, Juan? ¿Qué año? Ese libro se publicó en el 2015. ¿2015? Bueno, pues nos vamos a ir ya la semana que viene al que es de momento tu último libro. Eh, hemos analizado la semana pasada y ahora qué, claves para superar una ruptura. Esta semana hemos estado hablando de nosotros dos, cómo mantener la pareja. Y la semana que viene, así no... ...errores al conocer a alguien que vamos, que nos vas a detallar ya el próximo martes... ...en estos especiales que estamos dedicando a tus libros. Así es, eso es, el, el último libro que escribí hasta ahora, el cuarto lo estoy empezando... ...todavía uh -huh. me queda, pero bueno, llegará. Llegará, ¿puede llegar el año que viene? Puede ser, puede ser, puede a lo ser. mejor llega el año que viene a finales o por ahí, voy a intentar que no tarde mucho, pero o, bueno, a af... hacer los libros tranquilamente para que sí, queden bien. Exactamente, eso es lo importante, que luego eso quede ahí para siempre y que queden bien, bonitos, que quede, bueno, una lectura comprensible y como siempre bajo tu experiencia. Juan. Pues te digo que mejor mucho tiempo y bien que rápido y mal. Exactamente. Juan, pues muchísimas gracias y bueno, pues la semana que viene analizamos el que fue tu tercer libro aquí en Radio Futuro. Eso es, bueno, pues nada, gracias a vosotros, no paséis mucho calor y a beber, a ponerse la sombra y a bañarse, si es posible. Bueno, el calor por aquí, al igual que por ahí, ¿no? En Huelva también está apretando fuerte. Sí, ayer tuvimos un día muy complicado, pero bueno, uh -huh. o sea, no es por la envidia, pero tenemos la playa. <risa> pues aquí tenemos... Unos campos de secano, <ríe> con una alerta roja que tuvimos ayer. Fíjate, hoy la tenemos naranja. Pero bueno, algo hemos avanzado. Ya sabéis, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado con el calor. Pues muchísimas gracias Juan, feliz semana y el próximo martes analizamos tu tercer libro, Así no, errores, conocer a alguien. Gracias de nuevo. Juan. Igualmente, igualmente, gracias, una buena semana y un abrazo para todos.